Mi cabello afro en estos momentos de mi vida significa tenacidad, veracidad, resistencia, fuerza, lucha, pero sobre todo amor propio.